Leonel Fernández... Este. ¿Cómo revivir neto, esto? Neto, que ese, ese, ese, ese hombre es... Eso puede, no es puede nada. Puede ser el, el apoyo de ustedes en segunda no vuelta. no es eh? nada. ¿Cuál? ¿A ah, dónde va a haber segunda vuelta? ¿Dónde? ¿En qué país? Esto, no, ¿En, ¿en qué, qué país? Puede haber una segunda vuelta todavía. ¿En qué país? No hay, no hay una encuesta que... Tú me dices, haya... mira... Tú me, tú me dices, oye, en... en no, porque la encuesta dan a... a, a eh, el Penco. La encuesta... ¿A quién es que están dando ganador? Todas las encuestas que hacen. Pero con, no con el 50. ¿Eh? Luis, pero no con el 50. ¿Con cuándo? Con un 49, 48. ¿Y, y el otro, el partido de turno? El partido de turno, eh, 38. 30, eh, es que no han salido las verdaderas encuestas, tú sabes, full. No, porque si... O sea, le... las verdaderas encuestas son las que hace el periódico Hoy, la Galo. Puede ser... No, no, porque, el... porque el si no... Si sale ganador, el partido opositor, dicen que no, que no vale. No, no, no. no porque la encuesta... Puede ser quien sea... La única que vale la de ellos. No, no, porque te estoy diciendo encuestas que tengan credibilidad. Ahí está Galo, ahí Por está Gal Pensión, no ha salido todavía. Ahí está Pensión. y ahí está eh, la otra, no me acuerdo el nombre, creo que es de Diario Libre, Greenberg, creo que. Entonces, esas tres encuestas han dado a Luis Abinader ganador, pero es una para segunda vuelta. Entonces, ahora, no se sabe, bueno, se ha hecho encuestas, esas esa tres no han hecho encuestas. Pero, ¿cuál es la segunda vuelta? Si la gente, ¿cómo tú me vas a decir bueno, a mí? lo que hay es que segunda vuelta, el tú? señor que tiene el tercer, el tercer porcentaje más cerca, que es Leonel, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Dice que él toda la noche duerme con la oposición. Y es la realidad. Porque ya vemos gente sin vergüenza y cree, él es uno. Neto, pero hay gente que creen que eso es... Que eso es un montaje. Eso es un yo pienso también que debe ser un montaje. ¿sabe por qué? Uh -huh. Pienso yo. Porque... ¿A quién tú crees que apoyaría más? Eh? ¿Eh? ¿A quién tú crees que apoyaría más? ¿Eh? No, porque Lionel no quiere, saber de él. Ajá, pero si se va a una segunda vuelta, ¿a quién tú crees que, con quién él se va? Con, con el opositor, pero es que no hay segunda ah. vuelta. No hay, no, no hay más? posibilidad, no hay una posibilidad... Hay no posibilidad, hay una no posibilidad. posibilidad. No Neto. hay. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí si la gente está cansada de, de, de este gobierno? Neto. No lo quiere, pero, la gente, pero las redes están ahí, Génesis. Pero que estoy diciendo, Neto, es posibilidad. Leonel tiene gente. No. Ay, Dios mío. Aunque, le, aunque su esposa no lo apoya. Si hubiese gente? tenido gente, hubiese sido el candidato del partido de turno. ¿Cuántos votos sacó? Te estoy diciendo. Te no, pre pregunto. ¿Cuántos votos ¿cuánto sacó? ¿cuánto voto sacó? No, dime, yo no Más sacó. de un millón de votos. En la, ¿por qué en no la, ganó? En la convención. A Gonzalo no, Castillo. Te... No, si él ya tenía gente, escúchame. Si él hubiese tenido gente, okay. le hubiese ganado a Gonzalo Castillo. Pregunto. ¿Entiendes? No, no, no, escúchame. Uh -huh. ¿Por qué? No fue Porque Gonzalo Castillo en Chivitos alto Jogos delante del líder. Neto. Eh, no tuvo cerca de ganar. No es que estuvo cerca, no es que ah, tú.. y esa gente no va a votar por no, él no, ahora. No, no. En el, en el parche, tú no me ah, Que yo te gané con gema, no importa. Yo te gané. Nada <risa> no, es que tú neta, que tú estás usando gema. En el parche yo te gané. Pon la querella. No importa ahora. ...cometieron un error, sí... ...entonces... ¿verdad? ...no me dicen que tú no puedes ganar así, oye... ¿Cómo? ...con el parche... ...pero quién es el parche... Hay... ...el parche, lo que juegan ahora, la gente de la cuarentena... ...el parche... ...entonces la gente cuando tú ganas con gema ...entonces hay una gema que tú ves muchos videos... ...y te la dan... ...y yo los veo todos los videos y tengo muchas gemas... ...y cuando me sale un doble que no me gusta los cambios... Ahí... ...la gente... Eso no es trampa, no. Porque está ahí en el juego. O dice la sesión, la sesión trampa, dice ahí. Flaco. Eso es otro juego, ¿eh? Los trucos no... no, no, de San Andrea. Neto. Neto, Neto, Neto. Mira lo Yo que pasa. Eso es más truco de eh. San Andrea, ¿eh? Neto, no, no, no. mira lo que pasa, Neto. Sí. Para que gente entienda. Un millón de personas votó por Leonel. De ese, de ese millón de personas que la gente votó por Lionel, puede ser que un 60 voten por él. Eso es un porcentaje significativo que puede ser si las elecciones ahora. Ya. Es lo que te digo, es lo que te estoy diciendo. Ya. Ahora, ¿a quién iba va a apoyar más? ¿A Margarita o a...? O a, o a... a, a, a, a Porque él duerme con la oposición. A la buena. buena! buena. A la ¿cómo buena. A lo buena. Se fue. Oye. Felicito. Se quedó sin gema, Yo estoy de acuerdo Si sí, yo estoy de acuerdo con, con, con tu compañero Ya nosotros estamos hartos oye esta cuarentena Estamos Estamos pagando Los bonos, los bonos, quédate en casa Oye, la es carísima. Ya nosotros estamos hartos de, de, de esa vaina, de, de, de, de, de, de, de, de, de ese animales. Oye, Gonzalo, lo que representa el anticristo, esa vaina, vamos a salir Jesús de esto. Jesús santísimo. Felicidades por el programa, hombre. bendiciones. Gracias, gracias. Amén. Amén. No, no, esto es increíble. El bueno, caballero pues, ahí diciendo de todo. Bueno. Eh, ver. Mira, yo lo que quiero aclarar algo Mi Ajá. pensaje en cuanto a, a Leonel Fernández okay. Que la esperanza de muchos dirigentes Pero va por allá al PMB de su esposa Claro Ya, ese era el título Yo estaba buscando el título era. Ya. <risa> Porque a, a Leonel no le interesa más nada Que el poder, ¿tú sabías? Ay, Dios mío Si a Leonel no le había no le interesado El poder se queda con un ministerio a San Juan de la Maguana Eso solo. ¿Tú entiendes? Lionel tiene en la cabeza que él tiene y que Leonel ser presidente. Lionel perdió. Para Lionel ya perdió. Aunque no tenga gema pero... <risa> pero perdió con tu se jefe. Perdió. <risa> Señores, teníamos un tercer tema, pero el tiempo no nos dio. Mira, mira, espérate. Tenemos una entrevista ahora, dime. Yo tengo un problema porque... Uh -huh. La mamá mía, la Madura... No Saludos para Mayara. Saludos para Mayara. No me el mío... <risa> No amiga. Yo le pedí un minuto y le estoy revisando. Fan destacado de filo. Oye, oye, es lo mismo que Lionel, como el garita. ¿Cómo va a ser? No, dije pues, fan destacado. Oye, cosa que me ha dolido Mira, mira, mira, mira. mira. ¿Eh? Entonces, ¿mais igualita Margarita, que Lionel? No, no. Igual que Lita que Margarita. Y no va a ella no ve el live. El live del pueblo ya no lo ve. Entonces le pedí un minuto y le revisé el teléfono. Fan destacada de Filo. Oye, un saludo a tu amigo Filo. ¿Eh? Filo de los míos. Señores, nos vemos mañana. Señores, mañana, <ríe> mañana tenemos una exclusiva. No hay programa, mañana no hay programa. ¿Qué mañana? No. Lo programo, no, no, mañana hay programa pero tenemos una exclusiva mañana ¿y cómo? Es? ¿y después ya de no hay a programa? no, mañana sí, no, que la otra entrevista la pasamos para pasado mañana, creo ah, okay. es que mañana ya se cambió porque tenemos otra exclusiva tú sabes, ah, ok, eh, cool. nada, vamos a terminar de ver a Playmaker en una entrevista que le hice y si ustedes fan de Yoda no la señores, oh, no vean, señores, no los que oyen a Lebron no ocurre <risa>